Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, eh, el título os podrá parecer chocante, pero no es chocante. vale. Eh, ahora os explicaré por qué. Decía Fernan de Drucker que la mejor estructura no va a garantizar los resultados ni el rendimiento. Pero una estructura equivocada sí que es una garantía de fracaso. Hacer las cosas... Eh, como una gallina sin cabeza, como un pollo sin cabeza, que va para todos lados, eh, no es tener una estructura y al final, efectivamente, eh, bueno, pues te va. Muchas veces me habéis preguntado si el trading es para todo el mundo, si la inversión es para todo el mundo, evidentemente la respuesta es no. Claro que no es para todo el mundo. Eh, si no, estaría todo el mundo invirtiendo y... ...posiblemente pues no tendríamos respuestas estúpidas a preguntas muy sencillas... ...en muchos programas de la televisión, por ejemplo. ¿vale? Tampoco el 5% del mundo, como mucho, estaría controlando al otro 95%. ¿vale? Y creo que sabéis por dónde voy y todo esto es un suma y sigue, un suma y sigue, un suma y sigue. No todo el mundo vale para ganar dinero. Y esto es una auténtica realidad. Siempre va a haber gente que eh, vaya a una no sé, a una joyería y, o a un restaurante y pida el solmillo y a alguien que se lo sirva. ¿Esto quiere decir que el camarero no vale para ganar dinero? No, para nada. Ese camarero haciendo las cosas bien, por supuesto que puede ganar dinero. Está más claro que el agua nuestro gran error siempre es intentar eh, obtener de cada persona virtudes que no tiene y, ev y evitar y desdeñar el cultivo de las que sí posee entonces hay gente que no nos podemos ni imaginar que son auténticos cracks son la leche solo falta bueno pues esa curiosidad solo falta esas ganas al final para todo en la vida faltan dos cosas uno es ganas y otro es formación decía eh, Aramburu, tú lee todo lo que puedes lo que puedas reúne cultura cuanta más mejor para que no caigas en el agujero en el que están cayendo muchos y esto es una realidad <ríe> y yo alucino en colores cada vez que a chavales mmm, en edad gente muy joven, vamos a decirlo ¿no? um, adultos jóvenes es pues que ya, claro, hay que decir las cosas que se supone que están en edad de formación o que se acaban de terminar de formar, y les preguntan cosas muy, muy sencillas y no tienen ni puta idea, pero ni puta idea, de nada, de nada. Decía Rockefeller, John D. Rockefeller, «Se me enseñó tan temprano a trabajar como a jugar» cosa que ahora no ocurre mi vida ha sido como una fiesta larga y feliz, repleta de trabajo y de diversión desprendida de preocupaciones y cada día bendecida por Dios bueno, esté bendecida porque en esté bendecida, al final eh, como se le enseñaron los valores del trabajo y los resultados su vida no ha sido tan chunga y no estamos hablando de alguien, el original, que fuese como los que vinieron posteriormente. Ese sí que tuvo trabajar, que trabajar, que trabajar desde bien niño. Ahora no, ahora está prohibido, ahora ya no podemos, ¿vale? Pero ese sí que tuvo que trabajar desde bien niño. Y se lo tomó, pues como lo que muchas veces debemos. O sea, ya que tenemos que estar, vamos a intentar estar lo mejor posible. Y al final, lo dicho, hay que formarse. Porque como no te formes, estás jodido. Estás muerto. Vas como la masa gris, como el pollo sin cabeza que hablábamos antes. Y eso le pasa a nuestra juventud. Pero bueno, a nosotros ya no nos pasa. Bueno, algunos sí. En fin, respecto a esto. Pregunta de examen que me habéis hecho. Oye, que no. Mm, quiero comprar el curso. Vale. Pero estoy chungo. ¿Está ya disponible la financiación? Y la respuesta sí y eso os lo voy a enseñar en un momento ya que lo habéis pedido pues ya sabéis vosotros pedís por esa boquita que <ríe> vamos a ver cuando entras en la web punto bueno dos cosas que han cambiado vale cuando entras en la web bueno ya tenéis aquí el, este, la pestaña de tienda eh, cualquiera de los cursos vale de tanto en la primera parte como en la segunda parte ya están divididas luego está el curso completo está el curso de neurotrading las clases particulares el canal VIP bueno todos los indicadores vale ¿Qué pasa aquí? Eh, bueno, para acceder, si le dais aquí a acceder a mis cursos, os viene a esta página, los cursos que tengáis activos. Eh, podéis entrar a cualquiera de ellos, por ejemplo, ya que sé, vamos a entrar en, el, en la parte 2, ¿vale? Este es el curso completo, Neuro Trading y tal, y vamos a entrar en la parte 2 del curso eh, de, de Trading. Está dividido en dos partes, aunque hay una parte que es común en los dos, eh, vais a dar la parte de trading view porque creo que es básico es importante ya que el primero aunque sea criptoeconomía etcétera etcétera eh, sí que hay una parte de iniciación al análisis técnico y al análisis fundamental ¿vale? entonces por ejemplo en el de en la segunda parte en el análisis de técnico e iniciación a los mercados tradicionales pues bueno tenemos la parte de trading view que tiene ocho, ocho lecciones por aquí un montón eh, la parte de análisis que tiene aquí 15 temas fundamental análisis técnico, patrones de gráficos, psicología del trading patrones de velas, varias cosas, las criptopausas que hay de vez en cuando, eh, bueno en la parte de indicadores de trading otros 16 temas pues con la línea de tendencia medias móviles, retrocesos y extensiones de Fibonacci la configuración y el uso de Fibonacci que me veis a mí utilizar mucho que la gente quiere saber, todo el mundo lo quiere saber el MACD, RSI, eh, ondas de Elliot onda de Elliot, muy poquito, para que sepan que existe, porque yo no soy bueno con onda de Elliot. Y cuando uno no es bueno a algo, es mejor que no lo enseñe. Eh, luego en trading, ¿vale? Pues bueno, eh, trading con Quito, menos un dos 3 y cuatro capítulos diferentes. Eh, bueno, códigos de órdenes y, bueno, varias son margin trading, swing trading. El tema de futuros con otros 17 temas, estrategia de trading con 6, hold. Y la iniciación a los mercados bursátiles, que a los que ya es los antiguos, ya tenéis el primer ya está el glosario ya está el glosario está funcionando ese ya está eh, en breve van a empezar a colgarse ya muchos más vídeos unos, unos pocos más bueno veréis todos los antiguos que eh, en el primer en la estrategia 21 26 teníamos un vídeo vamos a, a ver una, una cosita eh, en base a unos gráficos y bueno se ha colgado un segundo vídeo que bueno, ya lo conoceréis, el que no lo haya visto, pues está en el vídeo de ayer. O sea que si no lo habéis visto, lo tenéis por aquí, ¿vale? Que lo he llamado actualización adaptativa, está aquí. Así que bueno, le dais al clic y ya está, a partir de ahí vais viendo. Eh, definitiva. Ahora dices, bueno, pues yo entro en la tienda y quiero comprar uno y resulta que, bueno, pues para, para eso veréis que hay una parte que puedes pagar con tarjeta y otra parte que puedes pagar... Eh, os ponen, os enviarán, entra por aquí y os enviarán un, un link para pagar a plazos o para pagar en cripto, por supuesto vale eh, pan, y si pagáis a plazos os, os llegará un link y os dirá ah, venga, voy a comprar el curso de los CryptoSarks pues tenéis que venir aquí, a tarjeta, giro, EPS no, los puntitos a Klarna, donde pone Klarna una vez que pulséis encima bueno, os pedirá el nombre, el correo electrónico y el país le dais a pagar y bueno, tenéis que rellenar los datos y os divide el pago en tres veces, una que hacéis en el momento de la compra, otra el mes que viene y otra un mes después, cosa que es muy buena, muy buena si es el curso completo, pues ya sé, 500, 500, 500, 500 si es el otro, pues mucho menos, si es el otro mucho menos, esto se puede aplicar a cualquier producto de los que hay o sea que ahí lo tenéis Todavía no están los precios de oferta, estarán a partir de mañana por la tarde, vale, con ya con los descuentos, unos descuentos que vais a flipar. Y una sorpresa que ya me la guardo para el vídeo mañana, que creo que a más de uno le va a molar mogollón, porque vienen los paquetes cargaditos, cargaditos de cosas. En fin, eh, no me enrollo más con esto, que ya que lo hago poco y lo hago mal, pues oye, pues, eh, chicos, permitidme que en mi propio vídeo, en mi propio canal, pues promocione de esto, porque ahora saldrá alguno diciendo ¡Es que, que no? Pues está aquí porque nos quiere vender un curso. Pues sí, pues claro. Claro, a ver si alguien se ha pensado que a mí me ha puesto aquí el ayuntamiento. ¿O qué pasa? ¿Que yo por ser como otros soy diferente o soy, por ser diferente soy como los otros? ¿Qué pasa? Pues no. Claro que te quiero vender un curso, por supuesto que sí. Lo que pasa es que se me olvida muchas veces decirlo. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo están los mercados y a ver hasta dónde podemos llegar. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues ya estamos por aquí. Si no te has suscrito, ya suscríbete y dale a la campanita, como dice Anilla. ver eh, que estamos aquí en los futuros del CME, por, porque tienen que abrir dentro de un rato. Y eh, bueno, pues vemos que la media de 50, después de haber cruzado con todas, estuvo bajando como una bestia en 4 horas hasta que nos hemos encontrado. Esta vela verde podía hacer pensar. Que nos podemos ir arriba, pero tenemos dos configuraciones a este respecto. Vale, una efectivamente que desde aquí nos podamos ir hacia arriba, podamos romper, vale, luego apoyarnos y irnos hacia arriba y seguir, pues con una ves, mínimos ascendentes. Pero que nos faltan máximos ascendentes que de momento no se han producido. Este cierre, si sí es cierto que está más alto que este cierre, pero no, no, no con fuerza suficiente, con lo cual también se podía dar el patrón de. Hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto y venirnos abajo. ¿vale? Hay que estar atentos a la ruptura y a la confirmación por fuera. Es decir, no vale con que abramos y una vela haga ras y pase por encima, sino que la siguiente que confirme en verde. Aún así no garantiza nada, pero sabemos que no un porcentaje a alto ¿vale? pasamos estos máximos relativos anteriores y bueno, pues podremos hacer otro mínimo y seguir escalando. Vamos a ver si el mercado tiene ganas de eso. En cuanto al SP, pues cerró una vela igual de cuatro horas también verde. Eh, después de haber tocado soporte, empezaba a ir al alza. Vamos a ver si esta semana siguen los mercados tradicionales con esas ganas y de alguna forma, pues nos ayudan en Bitcoin para ir al alza. Eh, ahora mismo, cómo estamos, pues este triangulito que tenemos marcado aquí con todas estas eh, líneas, vale, pues eh, que está comprendido más entre estas dos líneas rojas que marcamos, que han ido bastante bien, nos han estado diciendo bien, ¿vale? De momento, los cierres, ¿vale? ¿Veis? Tenemos cuerpos, cuerpos, cuerpos. No se ha perdido, no se ha perdido, aunque más se perdió la guerra y volvieron cantando. Aquí tenemos cuerpos, cuerpos, pasamos, hemos estado haciendo aquí un poquito de sleeping y al final, pues hemos vuelto ahí abajo. Bueno. Mmm, Vamos a lanzar. Yo creo que en principio lo que hace falta ahora es una dirección un poco más clara con alguna vela pues que nos lleve arriba o alguna otra vela que nos lleve abajo. Nada más. Es lo que hace falta, terminar de romper. Bitcoin está aburrido. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando Bitcoin se aburre lo que hace es bajar a buscar dinerito. ¿Vale? Eso lo hemos dicho no una, sino mil veces. ¿Vale? Eh, Vemos que estamos en 4 horas por debajo del 50% RSI. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que haya cualquier tipo de caída, pues vamos a caer con fuerza. De momento, la zona de los 15.820, ¿vale? la línea roja que tenemos aquí, ha funcionado una vez como soporte, dos veces como soporte, pero cada vez que hemos salido de ella, hemos salido a un punto más abajo. De momento, pues probable que podamos volver a caer otra vez a esa zona y a ver si ya vamos a una zona un poquito más arriba la zona comprendida entre las dos líneas rojas que tenemos, que son dos cierres antiguos en diario eh, de Bitcoin en cuanto al esquema diario bueno, pues tenemos la banderita típica bajista de osos lo normal, y vuelvo a repetir, es que vayamos a la línea roja otra vez a probarla y en semanal que es eh, una de las grandes incógnitas y preocupaciones eh, no hemos hecho una auténtica mierda no hemos hecho nada ¿Es simplemente el inicio de algo? Bueno, puede ser, pero no ha habido fuerza ninguna. El volumen de una semana a otra es evidente, que es mucho más bajo, pero no solamente me interesa el de esta semana, que evidentemente ha sido mucho más alto, sino de estas otras semanas anteriores, ¿vale? El volumen, pues oye, hubiera sido interesante pues de estas dos últimas semanas por lo menos haberlo alcanzado, que no lo vamos a alcanzar porque nos quedan unas horas ya no ser que vaya un, de repente un boom, ¿vale? Lo dudo mucho. Pero esto quiere decir que ya no vamos para abajo. Pues puede ser. Puede ser. Pero ha subido, y, he subido el, y el volumen ha bajado, pues ya sabemos lo que hay. Pero no tiene por qué cumplirse, ¿vale? Esto no es al 100%. En todo este proceso que ha pasado, que hemos ido bajando, el volumen ha ido subiendo, tenemos algo interesante, ¿vale? Tenemos algo interesante, pero que todavía no acaba de romper. Nos hace falta una semana en la que tengamos más volumen, eh, al menos en diario. ¿Vale? Que vengamos aquí, en vez de todo este volumen que ha estado bajando, eh, volver a tener otro arranque para de alguna forma eh, salir al alza. Si no va a ser muy muy complicado. Tendríamos que ir hasta esta línea de tendencia. Actualmente, esta línea de tendencia para nosotros estaría en la zona de 21. ¿Vale? Creo que sería el punto interesante. Y mientras no pasemos a ese punto, nos podemos olvidar de gente que está, que si 30.000, que si tal. No, yo creo que antes de eso vamos a sufrir un poquito más. Con lo cual habrá que estar preparados. Oye, que al final no se produce. Cojonudo. Oye, eso que hemos ganado. Pero si se produce, estar preparados para decir, venga, vamos a mejorar un poquitito esas posiciones que podamos estar, estar ahí. En cuanto a qué me piro, qué, de qué he salido, qué, por qué me quito todo, por qué digo, salte de todo esto. Hablo de la red de Solana. La red de Solana es una red muy conflictiva que está dando demasiados problemas, que muchos se están saliendo muchísimos proyectos. Todo lo que suele... Suene a Solana, ya nos lo ha dicho alguien también en comentarios, digo, voy a recordarlo a la gente por si acaso, salte de ahí, porque puede estallar en cualquier momento, ¿vale? Ya sería el, la pera el siguiente cisne enero que nos tocase. Entonces, luego ya cada uno haga lo que quiera. Yo personalmente, de todo lo que suena a Solana, todo lo que suena a Solana, me he salido. En fin. En cuanto a Ethereum, ¿qué ha pasado con él? Pues está como Bitcoin exactamente igual, ¿vale? Exactamente igual, el total market ha bajado y la, la, la dominancia de Bitcoin ha subido, ¿vale? Además ha subido este domingo ahí con un poquito de ganas, pero ¿qué pasa? Que como el volumen eh, tampoco es que haya sido una barbaridad, no, no nos hemos movido ahí en demasiado, el volumen ha sido pequeñito, no ha afectado demasiado a las altcoins, ¿vale? Hay algunas altcoins que están, bueno, pues aquí tenemos... Eh, Atlas, de bueno, los AFT no cuento que van cuento, como siguen cayendo ahí poco a poco, ANT, las chiliz, ahí sigue también con sus pequeñas tortas. Y en el lado positivo, vamos a verlo, pa, pa, pa, pa. uy 14% lleva chiliz, us, us. a ver. En el lado positivo tenemos RLC, DREP, eh, KI, KI, KI ha subido un 9%. Voxel, Walton Chain, Walton Chain me gusta, me gusta bastante Walton Chain, eh, creo que tiene su futuro, veis que además es de las altcoins que tienen un, han hecho un suelo más alto al anterior, no ha, no ha caído más abajo, Badger un 7.93 que sí que tiene, veis el suelo como si es inferior, ha, ha caído más, Neblio, otra que también tendrá que, que decir bastante vale, en el próximo mercado alcista, fijaros cómo, vamos a ampliar esto, ¿vale? más o menos a esta zona de soporte, que fue una resistencia y ha venido a que aquí opaje, Bueno, estaba antes la media de 200 y rebotó desde ahí con muchísima fuerza. Hoy ha estado metiendo un pepinazo importante, lo opaje al final se ha desinflado. Eh, sí que tiene, ¿veis el volumen? Ahí está, ¿vale? de repente ha despertado. Vamos a ver cómo termina, esperemos que termine en verde y por lo menos que sea un camino que vaya a seguir en los próximos días. Neblio nos suele avisar de... Cosas a veces, ¿vale? Eh, OVR contra Ethereum, que normalmente ya sabéis que es, un, es una contra. Cada vez que Bitcoin cae, este sube. Eh, los pares contra Ethereum y BNB suelen ir bastante bien. Eh, Coti, un 5%. Esto es interesantísimo. Igual empiezan a moverse cositas eh, que están haciendo un suelo. Y aunque haya sido un suelo inferior al anterior... Ay, mm, que se mueva Coti, por ejemplo, son... Eh, a, mí, a mí son como... como esos chasquidos, ¿no? Que se te activa y dices, ostras, es que otras veces ha pasado que también Coti ha empezado a moverse, eh, se ha empezado a mover también Neblio, Walton Chain, y después hemos ido al alza. ¿Quiere decir esto que no vamos ya al alza? No, no, ni de coña. Simplemente es un... Pues eso, un automatismo que se te activa muchas veces, los Melon están en un 386, AB contra Ethereum también por ahí, y los SIS contra USDT un 284, ya bueno, el resto pues van siendo menos porque la verdad es que son pocos ya ceros, y a partir de ahí tenemos un mercado rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, seguimos muy rojos, más rojos, ahí, para que luego digan que, veis, hay rojos por todos lados, en fin eh, esto es lo que tenemos, ¿vale? en el mercado poco más hay que, hay que decir, poco más hay que añadir, sí que es cierto que tenemos que esperar a ver qué tal abre en los futuros con qué ganas habrá el SP500 si tiene ganas de subir y nos contagia un poquito y nos ayuda en el mercado cripto, pero la banderita que tenemos aquí es una puñetera banderita de osos mmm, como un camión ¿eso quiere decir que no se le puede dar la vuelta? no, no, se le puede dar la vuelta, por supuesto que sí pero la pinta que tiene es de al menos a la línea roja, otra vez a los 15.820. Que nos iremos. Eso, si no la rompe, que lo lógico de estas banderitas es suele ser romper, eh, para, suele ser hacerse para romper un soporte y pues que nos lleve a la zona de los 14, ya en la línea de tendencia que tenemos aquí, pues a la zona de los 14, 14, 400, más o menos. O 14, vamos a ver si, si nos lleva ahí y nos da una sorpresa. Para mí, personalmente, no me molesta. La cuestión es que. Cuanto más vayamos cayendo vale, y cuanto más tiempo estemos ahí abajo, más tiempo tardamos luego en subir. Y como, eh, vuelvo a insistir en el vídeo de ayer, creo que es muy importante, ¿vale? lo tenéis eh, por ahí arriba que lo he dejado. Además creo que es el único vídeo que, que he puesto hoy, para que no haya nadie, la gente no se lié eh, hace referencia a ese vídeo. Mm, y además alguien me decía, creo que era sido sí, Miguel, decía, es que esas parábolas tienden luego a ir hacia abajo, sí, sí, claro, pero es que esas parábolas paran en el momento que encontremos una vía con una tendencia alcista, ¿vale? Y vuelvan a, vuelvan a romperlas, igual que rompes una línea de tendencia descendente, también rompes una parábola descendente, eso se rompe, eso no eso es algo que es normal y pasa en todos los mercados. Entonces, bueno, vamos a ver, y lo normal, ya os digo, que esta, esta banderita de osos es que nos vengamos ahí abajo... Eh, si aguantamos más tiempo ahí, será mejor porque todo el volumen que consigamos acumular en todas estas zonas, en las cuales, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? pero vamos a recordarlo, tenemos este pedazo agujero de volumen aquí, ¿vale? entonces todo ese volumen que consigamos acumular ahí es muy bueno para, para el futuro. Vamos a ir viendo, vamos a ampliarlo, porque si no, eh, no terminamos de ver con claridad eh, el tiempo que o el volumen donde está, vamos a irnos a esos máximos, aquí que están ya, vale para que nos lo detecte perfectamente el, el volumen, y veis que todo este hueco que tenemos aquí de volumen es lo que hay que rellenar. ¿Hay que rellenar necesariamente las dos líneas? No, pero sería lo suyo y creo que el mercado nos va a forzar a ello. vale Entonces, ¿dónde se apoya el, ese límite que tenemos aquí abajo? En la zona de 11.500. ¿Eh? ¿Concuerda un poco con lo que vimos ayer? Ahí, ahí está. Ahí, ahí está. ¿vale? Todos son zonas, no son puntos exactos, pero ya lo vemos. Así que, bueno, poco más que añadir. Eh, no quiero ser negativo, simplemente quiero ser realista y quiero que el mercado tan complicado como este, pues no pille. ...a la gente de, de sopetón, de sorpresa... ...y si estás medio fuera... ...pues bueno, evidentemente... ...todo lo que compres por debajo de 20 es la pera limonera... Eh, ...ya lo dije, ¿no? ...todo lo que compremos de debajo de 30 era muy bueno... ...lo que compremos debajo de 20... ...es la pera, o sea, es la pera... ...vale, o sea, es... es eh, ...a mi modo de ver, ¿eh? ...a mi modo de ver, porque alguien me decía hoy... Eh, ...bueno, y si... ...nos mantenemos laterales o no, hacemos un nuevo... ...all time high, hasta dentro de 5 o 7 años... Digo, si yo pensara eso, eh, no invertiría en Bitcoin. Eso es punto número uno. Segundo, no es el objetivo del trading. El objetivo del trading es mucho más corto plazo. Si no puedo hacer un trade a un año, no lo voy a hacer a 5 y 7, ni de coña. Eh, evidentemente, eh, me dice, joder, ¿qué no? ¿y por qué no invertirías entre 5 y 7 años en Bitcoin? Pues porque yo, cada ciclo que sube, vendo y cuando baja, compro, ya está. Eso es lo que yo hago. Habrá gente que diga, yo aquí holdeo con cojones, pero... Os digo yo que el 90% de vosotros, por lo menos, como poco, no está preparado para eso y está sufriendo muchísimo. Y esa es la realidad. Luego hay gente que lo reconoce y gente que no. Pues bueno, allá cada uno. Pero bueno, eso es lo que hay. Hay gente que dice, no, no, se me da igual, claro, porque tiene 50 euros de mierda invertidos. Entonces, claro, entonces, claro que te da igual. Con todos mis respetos a los 50 euros de mierda, ¿eh? que, es, que es un esfuerzo de cada uno. Pero que es la realidad. Es decir, no es lo mismo que el que tiene 100.000 pavos ahí metidos o 200.000 o 500.000 y está ahí diciendo, hostias. Vale, entonces no me contéis eh, películas que ya está, ya me lo sé, que son muchos años ¿vale? y muchos tiros pegados en este mercado y en otros, así que bueno eh, nada más que añadir eh, os recuerdo, bueno, mañana os diré las ofertas que tenemos en los cursos y en todos los productos de la web, eh, que me las terminen de confirmar, y, pero vamos que vais a, os va a gustar mucho eso ya lo digo yo, en fin chicos y chicas como digo siempre, invertir con mucha cautela guardar un poco de liquidez para cuando haya, porque imaginar si tienes mil pavos en Bitcoin, lo que mejora esa posición 100 pavos ahí abajo. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.